Hola a todos y todas, soy Alfesto, bienvenidos a este especial de Halloween. como os prometí tenemos el especial de Halloween con algunos de los cómics del unboxing por aquí os dejo el enlace y alguno más que desde entonces me he ido pillando y leyendo. Quédate en este especial de Halloween porque te enseño cómics de Marvel, de DC y por supuesto mangas de terror. Os dejo aquí abajo alguna de las... algunos de los enlaces a estos cómics. Y empezamos con este Marvel Halloween Horror, un especial de Marvel que todavía está online en la editorial y se puede conseguir y que recopila varias historias, algunas mejores, otras peores. Tenemos Avengers Halloween, cuatro relatos cortos presentados por Satana. La presentación de Satana tipo comité terror antiguo mola mucho. Otra mala noche donde nos encontramos a werewolf el hombre lobo que hace poco que hay película en disney plus el breve halloween que es un poco una coña de marvel a largo halloween del que después hablaremos y feliz halloween de marvel zombies y esto engancha ya con el siguiente cómic masacre el regreso del masacre viviente de la colección Marvel Dark la podéis encontrar en grandes superficies aunque yo no recomiendo, recomiendo comprar en librerías especializadas pero fui a comprar, lo vi y no pude resistirlo a ese precio y me lo pillé y es que aquí encontráis varias historias de masacre donde están la noche del masacre viviente y el regreso del masacre viviente donde masacres se enfrenta a un holocausto zombie de, de propios masacres y hasta ahí puedo leer y nos vamos a DC de la editorial ECC, en este caso nos encontramos este tochaco y recopila todo lo imprescindible anterior y posterior a la propia serie de Batman Halloween oscuro, Batman caballero maldito, Batman largo Halloween, Batman victoria oscura y Catwoman si vas a Roma es decir, de un imprescindible de Batman como es el largo en Halloween, cositas de antes y cositas de después que tienen mucho que ver. La propia historia que es Batman detective 100% pero también se enfrenta a todos o casi todos sus villanos clásicos. Te engancha y el dibujo con alguna splash page espectacular de Loeb la verdad que se sale. Esto es un imprescindible sí o sí. Y todavía lo tenéis disponible. Por cierto, en breve, el año que viene, tenemos seguramente sorpresa de Paco Roca con una historia de Catwoman. Y pasamos ya al manga, un género donde los japoneses la verdad que se salen. Tenemos por ejemplo este museum, un serial killer, un asesino en serie. Son solo tres tomos y en tres tomos tenéis toda la historia, además de algún extra de su autor, Ryousuke Tomoe. Está en la editorial Norma y nos cuenta una historia muy al estilo Seven, la película una historia totalmente diferente que está saliendo ahora. Este son solo 5 tomos también, con lo cual no hay que hacerse la colección muy larga y por eso me lo he pillado. Como referencia tenéis, por lo menos al principio, parecido a lo que sería la serie del Juego del Calamar. Estoy hablando de As The Gods Will. Ha salido ya el tomo 1 y 2, igual cuando habéis visto este vídeo ya han salido todos. Y nos vamos a encontrar un colegio, en una escuela de secundaria, donde de repente aparece un Daruma, que son estas figuritas, estos dioses japoneses, que en realidad eh, tienen los ojos en blanco y tú le pintas un ojo para pedir un deseo y cuando se te ha cumplido le pintas el otro ojo. Aquí no va a pasar eso con el Daruma porque el Daruma se dedica a jugar a juegos de niños, pero juegos de niños mortales. Por cierto, si no lo has hecho todavía, suscríbete al canal, dale al like, porque pasamos ya a uno de los maestros del terror japonés. que le des al like. Estoy hablando por supuesto de Junji y me pillé este lo mejor de Junji donde encontramos 10 relatos escalofriantes del maestro del terror japonés y adaptaciones de algunos de los relatos de referentes de terror del género. Incluso una historia autobiográfica del propio autor que me sirvió para investigar y pillarme y conocer otro de los maestros en el que se han basado muchas historias de los últimos años. De hecho nos cuenta en una de sus historias cómo se engancha en su pasión con el género del terror gracias al maestro de maestros, Kazuo Umez. Estamos hablando de un cómic, lo tengo aquí, me lo pillé todavía, está disponible. Es este, El chico de los ojos de gato. Considerando que el autor, Kazuo Umez, empezó a dibujar profesionalmente en 1950, lo leéis y os van a flipar las historias del niño de los ojos de... No, ahí, tomo uno y tomo dos el dibujo, las propias historias alguna os sonarán de alguna historia o incluso alguna película que se ha hecho porque es un referente que se ha utilizado para, para otras muchas historias del género y volviendo a jungito no os podéis perder su adaptación de la silla humana de Edogawa Rampo y también me flipó la historia que contiene dentro de El misterio de la, de la falla de Amigura pues esto es todo dejarme en comentarios Algún cómic de terror, sea de DC, de Marvel o de manga, que os haya flipado. Y así me lo puedo leer yo también. Y nada, que paséis un buen día de Halloween. ¡Hasta la próxima!